Hola, hola, buenas a Aquí Samar comentando, Unidas a la Taberna. Y hoy volvemos con nuestro capítulo número 43 de Total War Warhammer. Estamos ya a puntito a puntito de expulsar al caos. Ex espero, espero. Y bueno, como lo dejamos en el capítulo anterior, bueno, tenemos aquí ya cinco ejércitos enanos, un sexto que está llegando, Etcétera, La zona del sur está controlada, así que, tal y como lo dejamos, vamos a pasar el turno, simular. Y ya con eso a ver qué nos encontramos, qué más cositas tenemos por ahí. Uh, bueno, hay movimientos, ¿eh? Hay movimientos. ¡Ojo! Dime que nos apoyamos. Uf, vale, nos apoyamos. Vale, esto está bien, me gusta. Me gusta, no Uf, no tenemos nada de front line en este ejército, ¿eh? No hay nada de línea ofensiva, o sea, defensiva. Lo recibiremos con los atronadores y lo que surja. Vale, sí, vamos a controlar el ejército grande Sí, sí, vamos a controlarlo Librar batalla, vamos a por ellos Al fin y al cabo ellos también lo que tienen son todo carros y, y caballería Que yo espero poder reventarlo bien, bien, bien Con con nuestros cañones de órganos, nuestros atronadores o Se aguantará lo que se pueda ya está Vamos a hacer eso, línea frontal con atronadores Y brrrr, reventarlo todo Se acabó estaremos detrás y al tanto con los con nuestros guerreros enanos pero saldremos a aguantar el choque un poco más rezaremos porque vengan nuestros aliados barbudos al rescate y los girocópteros, los girocópteros nos van a dar la batalla o sea, con los girocópteros pretendo reventar toda la melee a ser posible, o sea, utilizar bien los bombardeos para que sea imposible que nos Token que, que cuando llegue ya su, su grupo de. de. bueno, sus alabardas, guerreros y tal, que estén en la mierda más absoluta. Y yo creo que podemos conseguirlo, eh. Entre los cañones de órgano. Bueno, es que los cañones de órgano los voy a apuntar contra los carros y la caballería. Que al fin y al cabo, como son pesados, pues ahí tenemos que girarnos con eso. Pero bueno, no, no creo que tarden en caer ¿eh? que, que los podemos reventar fácil Y ya con eso pues, Estaría listo Vale, oh qué bien Y me viene el refuerzo por detrás, maravilloso mm, mm, mm, mm. Vamos a esperar ¡Fua! Que si sí, vamos a esperar, como te lo cuento Mira Así que nos vamos a colocar aquí Vale, vamos a coger este costado así Vamos a ubicar este cañón un poquito más para allá Vale, me gusta Además, vamos a coger atronadores y vamos a hacer grupitos de atronadores Ahí, ahí, más o menos empaquetados Vale Vale, no tan no tan alejados A ver, lo que quiero es que el maestro ingeniero Oh, oh, oh, oh, así, así, así, así Así me gusta Mira, mira lo que te digo Vamos a abrir estos un poquito más Así oh, oh, oh. Es que tenemos margen eh, Para poder movilizar a esta gente En verdad debería ser Al revés Tal que así Y llega No tanto Vale, pero no dejamos mucho hueco para que luego se cuelen nuestros señores enanos. Vale, vamos a meter los primeros enanos aquí. Vale, vale, vale. Los tenemos aquí. Aquí. Vale, la línea frontal aquí. Vale, el señor enano aquí. Y los barbas largas aquí. Que ya pasarán por el medio y ellos chocan. ¡Uh! Los barbas largas me dan bufo. Perfecto. Vale, estamos perfectos Así Oh, y el girocóptero Vale, nos vamos a organizar Toda esta gente En el grupo 2 Vale, y vamos a cogerlos a todos Y los vamos a agrupar en un grupo y Ya está Estos es al 3 Tú al 6 Vale, vamos a moverlo así Y ya está Vale, fijos y fijos Vale, perfecto Arrancamos Tú, ya para allá Vas a tardar ojo, ojo, ojo, ojo, Vale, tú, únete al grupo 6 Vosotros unirse al grupo 5 Todos juntos Vale, el grupo 6 lo mandamos para allá El grupo 5 lo mandamos para allá Vale Vamos a meter Ese otro cañón de órgano, por favor Me lo planta usted aquí Aquí, vale estos cuatro, vamos a hacer que sean un grupo, el grupo cuatro, perfecto. ¿Dónde está el cañón de órgano? Ah, vale. Este barba larga aquí. Este barba larga aquí. Este barba larga aquí. Este barba larga aquí. Vale, perfecto, lo vamos a cerrar. Ahora bien, estos de atronadores. Aquí, perfecto. Vale, me gusta. Vamos a agrupar todos los atronadores. Estos son, van al siete... Vamos a pasar estos al 8 y estos al 9. ¿Vale? 4, vale, vamos a pasar estos al 5 y listo. Continuamos avanzando. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, nada, es un hechizo ya está. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, disfrutadlo, disfrutadlo. Eso es. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ahí te quiero llover, ahí te quiero llover, ahí te quiero llover, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Madre mía, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, chico. Ahí estamos. Muy bien. Y volvemos. Y trocotó Y ahora aquí... No, eso no me ha gustado. Ahora, ahora, que se agrupan. Ahora que se agrupan. Vale, maravilloso. Vale, podemos pasar por encima de la caballería. Es que el problema de la caballería es que están como muy dispersos... Por empezar a infligir daño y esas cosas. Vale. Vale, que si sí podemos centrarnos y reventarlos... Mejor que mejor. Vale, bombas. Vale, vamos a cogerlos a todos. Vale, vale, vale, vale, vale. Oh, maravilloso, maravilloso. ¿Tú a quién estás disparando? Aquí, aquí, eso es. Dios, qué bien lo vamos a pasar. Vale, vale Vale Ahí, ahí, ahí Antes de que nos toquen los reventamos ya Uh, espérate, este señor No lo hemos movido nosotros, vale, maestro ingeniero Que meta el bufo ya Perfecto, vamos a meterle calor aquí también Vale Vale, vale Maravilloso Esta es la estrategia Vale, vale, no perseguimos, no perseguimos, no perseguimos, no perseguimos. Nosotros aguantamos el tipo aquí y ya está. ¿Podemos continuar? Sí, sí, sí, sí, ahí, ahí, ahí, continuamos. Vamos a pasar, vamos a hacer otra pasada. Uy, ¿qué grupo es el que está sin bombas? Vale, el grupo 8 que está sin bombas, pues nada, a reventar carros. Pero el grupo 9 aún le queda diversión que ofrecer. Oh, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Venga, y te lo piensas otra vez Venga, y te paso por encima de nuevo ¡Guau! ¡Wow, ¡Perfecto! Vale, maravilloso Vale, ahí, maravilloso Maravilloso de nuevo Perfecto, es que no nos han llegado a tocar, tú. Vale. Uy, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Señores, ¿a dónde estamos yendo? Perfecto, perfecto, perfecto. Uy, ¿cómo no está, cómo está disparando este hombre? Eh, vale, grupo 5, todos aquí. Vale, abrirse un poquito. Dios. ¿Y eh, les quedan bombas? Yus, nada, reventadito Pff, Maravilloso Y mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo Con una bomba lo vamos a matar ¡Ah, Ahí está Perfecto, victoriosos No nos tose ni el tato Nah, perfecto, lo hemos jugado De maravilla no, en serio, estoy muy contento, o sea, se ha jugado, lo he planteado, genial, ni nos han tocado, ¿ay? con toda la vomitona que había, es que entre eso y los girocópteros bombarderos ha sido, los girobombarderos una barbaridad, 55, 37, 51, este solo, 37, 20, 23, 12 y 34, ¿sabes? Y estos, y estos son los de la colina de la derecha, quiero decir... Estamos, es que el maestro ingeniero ni ha disparado, lo tenía enfocado Si, si estaba viniendo todo el ejército enemigo así, lo tenía enfocado para allá, en aquella dirección Y era como, bueno, nada, yo aquí mirando al otro lado como que no quiere la cosa Pero solo por el bufo, solo por el bufo del maestro ingeniero, esto ha sido una barbaridad O sea, es que no me han tosido Es que mira luego mira cero, cero, cero, cero, cero, cero, una baja, una baja La carga que me ha llegado en el bloque de la izquierda contra los barbas largas. Han matado a uno. Una pérdida y una pérdida. ¿What? No me sale. Una pérdida y una pérdida no puede ser. Si aquí hemos matado. Ah, porque nos habremos matado nosotros con los dronadores o algo por el estilo. Pero vamos, los hemos pasado por encima. Ha sido maravilloso. De libro. De libro. Yo creo que la clave de todo esto ha sido el, el girocóptero, ¿eh? O sea, los, los girobombarderos. Pff, es que hemos reventado a todos, todos, todos. Cinco girocópteros, ¿eh? Cinco girocópteros. Este, este de este ejército y cuatro del otro. Y, y claro, como no tienen tampoco eh, armas a distancia, pasas por encima y los revientas. Vale, liderazgo... Uy, ¿qué bien hemos ganado ahí? Ah, subimos todos de nivel. ¡Oh, Dios! What? ¿Tan alto es este? ¿Qué? ¿Tan altos es...? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro y cinco cañones infernales? ¡Buf! Vamos a tener mucho, mucho, mucho más trabajo aquí. Menos cuatro liderazgo. Aquí en el helicóptero, sin duda. En la zona... Ah, solo si está en vuelo Vale, vale, pues solo si está en vuelo no ¿A quién se la ponemos? Vale, a este ejército Vale, vale, vale, vale, vale Ahí atacan a este, entiendo Me viene mejor, tengo más helicópteros. Vale, pues nada, vamos a por ello a ver qué sale Pero voy a tener que apretar mucho aquí Veremos, bueno, si no tenemos varios ejércitos que podemos ir por detrás a, a, a limpiar. Pero bueno, bien, bien, bien por los girocópteros. O sea, tenemos un girocóptero por cada cañón infernal. Habrá que hacer un poquito de slalom ahí, que no nos... Que no nos cacen, pero bueno. Es en la misma zona, ¿eh? Es en la misma zona. Nosotros desplegaremos también por aquí. Pues que no podemos... No podemos desplegar como hemos desplegado la anterior Confío en que los cañones se centren en los girobombarderos Yo creo que eso nos va a dar la superioridad Este ejército va mucho más preparado que el anterior ¿eh? Es que va a ser la decisión O metemos los girobombarderos a reventar la melee O los metemos aquí Pero es que esto no lo podemos parar esto hay que, hay que comérselo, pero rapidito. Que, que no nos puedan disparar, pero nada, cero. Y es que va a ser... ¡vum! Vamos volando como exhalaciones y ya está. Porque si no lo vamos a pasar muy, muy, muy, muy mal. Hemos aguantado el primer ejército. Yo creo que el segundo también podremos. Venga, confiamos. Automotivación, señores. Somos enanos. Somos barbudos. Tenemos pólvora. Que nos van a venir a nosotros estos demonios. Vale. Por allí vais a venir. En serio. Uf, pues no viene muy mal. Vale, pues nada, vamos a meternos. Uf, vale, pues aquí, aquí estamos bien, entre comillas. Vale, vamos a meter los estos aquí, vale, vamos a hacer con estos solo un grupo, vamos a meterlos en el 7, vosotros en el 8 no, al revés, vosotros en el 8 uy vamos a pasar esto al 6 esto lo vamos a pasar al 8 y esto lo vamos a pasar al 7, vale, ahora nuestro héroe aquí y ahora vamos a plantar aquí los atronadores igual que hemos hecho anteriormente tal que así no, vamos a ponernos en línea. Wow, un poquito más anchos, señores. Vale, vale, vamos a bloquearlos. Y ahora, metemos estos aquí detrás. Vale, confío en que el bufo sea suficiente. Vale. Están separadillos entre ellos, o sea... También está, está bien, está bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Esto... Ah, perdón, que no hemos hecho grupo aquí. Vale, ocho. Ya, ya, ya, ya, ya. Corriendo, corriendo, corriendo. ¿Dónde están los cañones infernales? Aquí, venga, venga, venga. Vale, aquí, el nueve. Vamos. Va, ya distribuidos. Tú aquí. El primero. El segundo. El... Tercero. Cuarto. Quinto. Además. Vamos a juntar estos dos. En el... Seis. A que se coloquen por aquí. Perfecto. Además. Vamos a coger. Literalmente. Todo esto. Y para adelante. Y ya lo gestionaremos conforme vayamos saliendo. Vale. Tengo que estar atento a las bombas. Para poder aprovechar... Todo. Conforme vayamos pasando, las soltamos. Uh, uh, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahí sembrando el caos. Oh, oh, oh, oh. ¿Y por qué no hacemos lo mismo por aquí? ¿Qué está pasando? Evítalo. ¡No! ¡Hola! ¿Cómo te ha dado? ¡Oh! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Perfecto, o sea, se han quedado descolocadísimos tú Maravilloso, esto es maravilloso para nosotros Vale, el resto como estamos Vale, estos cañones de órgano, ¿qué tal están? Los... Vale, se han dado cuenta de que no tienen nada que hacer. Uh, uh. Uh. Vale, vale, vale, nada, reventando los cañones nos sirve. Vale, nosotros cómo estamos. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. No muy organizados. Y eso fue fallo mío. La verdad es que no he mirado el mapa para mucho. ¿Este señor dónde está? Aquí lo queremos Bien, ¿este ejército cómo está? ¡Ojo! Vale, ¡puf! Va, dentro de lo que cabe estamos muy mal <ríe> No nos vamos a engañar ¡Ojo! Venga, disparamos, señores ¿A quién, a quién le queda la bomba? ¡Tírala! Normalízate un poquito para allá Y va al suelo Vale, aquellos que no huyan. Vosotros continuáis avanzando. Vale. Vamos a traernos gente para acá. Vosotros aquí. Este ejército ya nos lo han reventado un poquito. Vale, vamos a acercarnos por lo menos a atacar aquí. Vale, me parece bien, me parece bien, me parece bien. Vale. Movilizaciones, ya. Yeah. ¡Ojo! A ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a traernos al... Tú quiero que me pongas una de las bombas aquí, pero ya. La que te queda. Más te vale que sea el tiro de gracia que te dé la vida. Dios, qué bien. Me encanta. Vale, vale, vale, vale. Nos movilizamos, nos movilizamos. Hay que venir aquí a apoyar. Vale, el cañón, los dos cañeros de órgano, el grupo 6, aquí nos giramos. Podemos disparar aquí. Perfecto. Mm, nos ha muerto un señor. Era más que predecible. Ok. Vale, vamos a agrupar. Eh, ¿Nos podemos agrupar bien? Con cierto sentido. eh, eh, eh. eh. Que estoy muy perdido ahora mismo. Vale. Vale. Uuh, esa de atronadores, que bien. cañón que le queda eh, vamos a movilizarnos un poquito y así lo reventáis tranquilamente, gracias eso es, venga venga, ustedes vamos a reventar unidades grandes eso es Puf, ese cañón nos va a reventar la vida si no, nos lo está haciendo ya. Es que nos está haciendo la vida imposible. Vale, ya nos lo hemos quitado de encima. Perfecto, ¿qué más? Vale, vamos a girarnos. Vale, vamos a coger a todos los atronadores. Vamos a formar un grupo. Vale, perfecto, un grupo. Tú precisamente no. Vale, vosotros... Grupo, vale, el grupo 2, me formáis una fila aquí. Vale, perfecto Ahora, grupo 1 ¿Vosotros dónde estáis? Vale, más para adelante Perfecto, aquí Venga Vale, el héroe nos juntamos nosotros Vale, estos que ya están reventándolo todo Ahí, venga, hay que darles bufos a estos chicos Aquí Aquí Vosotros El flanco, que no nos toquen, que no nos toquen A ver, los cañones de órgano Tenemos dos parejas de cañones de órgano ¿Dónde están disparando? Venga, aquí Vale, el Maestro Ingeniero, si le hacemos hueco, que se vaya un poquito para atrás, mejor. Vale, nosotros aquí. Vale. Podemos reventarlos sí, sí. Tú aquí, por favor. Aguantad, aguantad, aguantad, aguantad mis barbudos Uy, si hemos acabado con el este, ¿qué hacemos allí? Aquí nos va a hacer falta, mucha además Estas tres unidades aquí, el señor que dé el bufo, venga Vale, vale, si esto cae, si esto cae, nos hemos salvado una buena Vale, vale, perfecto, ala, vosotros tres Aquí, reventarlos, antes de que os lleguen Aquí, tú, aquí Vale, vale, vale, vale, vale vale. El señor enano, aquí Es que con el cañón de... Quiero, simplemente quiero no reventar a mi gente Con eso me conformo Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vale. <risa> es una unidad enorme, no podemos fallarle. ¡Dios! O oh, sí. Se han quedado sin munición. ¡Dios! Estos dos señores aquí, venga. Oh, oh, oh, oh. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Vale, vamos a apretar con estos aquí. Vale, pues si estáis sin munición, apoyar donde haga falta y ya está. ¡Huyen, huyen, huyen! ¡Bien, bien, bien, bien, bien! ¡Bravo! Los enanos estamos por encima de todo. ¡Madre mía, qué dos batallas tú! Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto ah, Los hemos anulado muy bien con los girobombarderos Claro, este ejército se me ha ido al traste, pero bueno pff, Muchísimo, porque cuando me da cuenta Estaba gestionando los girobombarderos Bomba aquí, bomba allá Reviéntate, reviéntate. Y me he olvidado Y se me han quedado la melee, se me han quedado los atronadores ahí en línea Y los barbas largas detrás mirando como los revientan Rollo. Bueno, pues aquí estamos tranquilamente, ¿sabes? Bueno, podía, podía haber cantado otro gallo si hubiéramos estado más atentos a eso Pero bueno, hemos fallado un poquito la microgestión Pero la, la idea general hasta estado clara, ha funcionado Hemos salido victoriosos Hemos perdido un héroe, ¿eh? Dramar dice verdades Qué buen sobrenombre, tú Ha fallecido pero bueno, fue un, fue, fue un gran hombre, un gran enano, un gran barbudo. Dios, qué batallones, ¿eh? Han perdido 625. Claro, es que ahora este, este ejército se queda. Pf, nada, y con los otros tres que tenemos, vamos a barrer porque Zorgrim está ahí esperando, ¿eh? Zorgrim, ahora en, estos, en este próximo turno, lo vamos a movilizar. Pero bueno, vamos a reventarlo todo. Victoria ajustada. Hemos perdido un ejército, sí... Pero hemos ganado otro... O sea, hemos ganado con este... Hemos pasado... Bien... Vale, liderazgo... o oh, Es que no puedo hacer un liberal a los cautivos... Cuando necesito... no Cuando necesito... Reposición de bajas... Sí, huye, huye... Ya verás... Uy, oh voy ¿Esto qué es? Los hombres bestia nos están moliendo tendremos que destinar uno de los ejércitos de la zona sur hacia allá porque si no lo vamos a pasar mal diente invernal hay que empujar todo esto ahora este, este es el empujón que necesitamos todo hacia el norte y venga Fum, salimos de ahí telea musillón vanaheilmenx el agravio de la soberbia umgi Bajo la indignada mirada de Grumni, la Escuela Imperial de Ingenieros de la Ciudad Umni de Altorf dice poseer mayor superioridad técnica que nosotros. Un alarde tan ofensivo no puede pasar por alto. Es necesario conservar la supremacía de nana a toda costa. Demuestra a sus necios humanos y a su maquinaria, Umgak, la superioridad de nada. Alcanza el rango 10 con un personaje este tipo maestro ingeniero. Ah, vale, el lo hemos conseguido. Triste este día. Instituto que lidere lo que queda de su ejército. Uh, que no el imperio ha, ha añadido a, a Marinenburgo. En las montañas grises. Prospección. Tólogas de los guerros del caos. Dramas dice verdades, ha fallecido. Vale. Vale. Tatuador enano, lol. Vale, ¿y a quién designamos? Es una lástima que no tengamos esto. Caracadrín no lo tenemos aún, pero esto es maravilloso. Optimista. Ataque cuerpo a cuerpo. Éxito de las acciones. Sangre ancestral. Balaya. Crag mano de granito. Me gusta. Uh, dicen que dicen que te regodeas demasiado en la victoria. También dicen que te pasas más tiempo erigiendo monumentos conmemorativos de batallas pasadas que gestionando el reino. Uh, este no nos viene nada mal, eh. Ya veremos quién es más cretino Vale, vale Vamos a meter Bueno Es que tenemos que repoblar ejércitos eh Pero de dinero estamos bien Nada Nada, nada Veremos quién es más cretino Vale, vamos a montar aquí Una torre enana Para subir eso Perfecto Además vamos a movilizarnos hasta aquí Para sofocar la rebelión próximamente Sí, yo creo que con ese ejército que tenemos Lo aguantaremos bien Creamhole. Ah, vale, es esto de aquí. Vale, pues perfecto, tal y como estamos. Vamos a hacer 4 o 5 gestiones por aquí. Vamos a movilizar las cosas. Todo lo que podemos avanzar se avanza y ya está. El Erkrun, vale, que vayamos solventando. Uy, Dios, es que. Mira lo que tiene esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡A pelotazo limpio! ¿Por qué no? Vale, no. Aquí en las zonas estas no tenemos nada más que, que construir. Esto está todo apañado. ¡A pelotazo limpio! Vamos con esto, oye. Pues mira, ni tan mal. Vale. Continuamos las movilizaciones hacia el norte. Eso es. El maestro ingeniero este de aquí. Lo vamos a llevar para allá. ¡Uh! Ah, vale, no podemos finalizar el turno porque hay un movimiento en medio Vale Tecnología, ¿qué vamos a meter? ¿Qué vamos a meter? ¿Qué vamos a meter? Guardias reales, martilladores No tenemos prácticamente los ejércitos Los ingresos, como ya estamos Ok, ingresos que no sufrimos por ese, en ese sentido oh, Este está muy bien, en ¿eh? favor de Grimnir 10 turnos con martillos, infantería, tiempo de recarga reducido de la, de la artillería Pua. Pua. vale, creo que vamos a meter ingenieros de campo este no está mal, al, en el punto en el que estamos, pero son 10 turnos no sé cuánto nos va a durar esos 10 turnos vamos a meter este, que son 6, que sí que pienso que sea viable de eh, conseguir a corto plazo pero ahí vamos a estar. Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a desplegar este hombre aquí y lo dejamos ahí cocinando. Vamos a necesitar meterle a Thorgrim, creo yo, nuevos ejércitos, pero lo vamos a movilizar. Sep, Sep, Sep, Sep, Sep. Vamos a movilizarlo hacia el norte... Con el ejército que me lleva encima, yo creo que puedo aguantar mucho. Vale, este ejército solo por sí mismo se basta. Ahora bien, el maestro ingeniero a nivel 10, perfecto. Esto es una salvajada. Instructor de balística, 9% a la artillería, perfecto. Ahora. Ah, vale, este señor también lo podemos... Mejorar que tenemos. Ah, vale, vamos a meter táctico. Perfecto. Y no tenemos ninguna otra mejora disponible. Necesitamos acampar, pero bueno. Muy fuertemente. Vale, vamos a acercarnos aquí. Y vamos a meternos en acampar también. Y vamos a reclutar aquí. Vamos a reclutar atronadores, duran dos turnos los atronadores, sí, pero bueno, a nivel 2, ¿eh? Una, dos y tres de atronadores por este lado y luego aquí en este otro lado vamos a necesitar unas poquitas barbas largas, una y dos, vale, perfecto, y preparamos, preparamos ese grupito de ejércitos pero, vale. Sí, perfecto. Yo creo que lo vamos a... Uy, ¿qué nos queda? Aplasta la revuelta del asentamiento. Ah, vale, vale, vale. Vale, pues nada. Con todos estos movimientos... Uy, este lo hemos movilizado. Creo recordar que no. No hemos hecho el movimiento de este turno. Ah, pues sí. Pues nada. Con esto... Nos despedimos. Uh, vale. Aquí podemos... Refactorio Refectorio Ah, mira, y aquí podemos subir esto también Vale, perfecto ref Uy Ah, no tenemos dinero para el refectorio Bueno, eso lo haremos el próximo turno, nada más arranquemos Así que nada, lo dejamos aquí por hoy Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado las dos batallas epiquísimas que hemos tenido hoy en este capítulo Y llegados aquí, hasta aquí, lo de siempre Seguidnos entre las dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo también, seguidnos en Twitch, que va a estar en la descripción. Abrimos directo normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media. Enchufamos el directo y, y estamos ahí charlando un ratito con vosotros y luego jugamos a lo que surja. También, por último, suscribiros a este canal de YouTube, la Taverna roca negra. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.